Voy a estar hablando de sistemas dinámicos a nivel digamos, divulgativo general durante dos horas. No sé si tenéis costumbre de hacer un descanso o, o son... Bueno, como habéis oído en la pequeña introducción que acabo de hacer, eh, sistemas dinámicos no hace falta decir que proceden de la física clásica, física newtoniana, porque... Su mismo nombre los delata, ¿no? es la dinámica newtoniana. Por cierto, prácticamente todas las ramas, yo diría virtualmente todas las ramas de la matemática proceden de una u otra, par, de una u otra manera de eh, problemas concretos, normalmente de la física, también de la química, biología, incluso la teoría de números, si pensamos en, no sé, en la matemática griega, teoría de números, geometría, pues son ramas de la matemática que deben su origen a problemas concretos, ¿no? sea por pues, la contabilidad, eh, problemas de agrimensura, observación astronómica, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, a lo largo de los, de los siglos, evoluciona pues, el estudio de la astronomía, por ejemplo, pues, conlleva evidentemente todo el estudio de Newton sobre la dinámica de los puntos materiales que evoluciona luego pues, a la mecánica de fluidos, evoluciona al estudio, cuando llega en el siglo XVIII pues, eh, la revolución industrial, las máquinas de vapor, se desarrolla la termodinámica, que es una ciencia puramente fenomenológica, donde se estudian los sistemas físicos, sistemas de muchas partículas, eh, a nivel macroscópico. Luego, cuando se descubre la naturaleza atómica de la materia, pues, evidentemente esos mismos sistemas de muchas partículas, gases, en altas presiones, en expansión, realizando trabajo, etc., pues, se hace el estudio correspondiente a nivel microscópico. ¿no? Entonces, pronto se da la gente cuenta de que el, digamos, el intentar estudiar estos fenómenos, estos sistemas de muchas partículas, con la mecánica newtoniana, en el sentido de querer resolver las ecuaciones, son ecuaciones deterministas. Yo veo lo que sucede en cada una de las 10 elevado a 23 partículas que tiene un mol, por ejemplo, de gas, eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿no? O sea que. Eh, se tuvo que desarrollar toda una serie de nuevos instrumentos conceptuales eh, el foco pasa de la partícula a lo que son volúmenes finitos aparecen ya las primeras eh, eh, medidas invariantes, la medida de Liouville, que, que dice que bajo ciertas condiciones pues las partículas se mueven como si fuera un fluido incompresible eh, las propiedades ergódicas, el teorema ergódico de Boltzmann aparece en primer lugar en la mecánica estadística luego más adelante se desarrolló como una rama independiente, la teoría ergódica pero también los sistemas dinámicos, por ejemplo, también estudian ese tipo de propiedades, propiedades promedio cómo se puede calcular un promedio en un espacio de fases, en un espacio de estados como un promedio temporal, lo que sucede a una partícula genérica en el tiempo, correr de estar, ¿no? es o sea, es un cambio completamente eh, completo de, de, de metodología que, por cierto, también sucede exactamente igual, se puede decir lo mismo en la teoría de ecuaciones diferenciales. Se pasa de intentar a toda costa resolver una ecuación, bien sea analítica o numéricamente o mediante desarrollos en potencias, senos, cosenos, etcétera, etcétera, simplemente a lo que ahora se llama la teoría cualitativa. Es decir, bueno, quizá eso no nos interese tanto. Es decir, que el tener la solución de una la solución de una ecuación como desarrollo en potencia, la verdad es que no me dice absolutamente nada no dice nada ahora, el conocer sus puntos fijos, sus puntos de equilibrio, sus órbitas eh, cíclicas, los, la estabilidad de sus puntos, el comportamiento asintótico la existencia de atractores, eso me da una cantidad de información muchísimo más valiosa que todo lo demás, lo otro me puedo olvidar bueno pues, dicho esto, modo de introducción os he preparado como veis aquí una serie de puntos que intentaba que no sean muy técnicos están también muy relacionados, como veis, con la teoría de, del caos vamos a empezar por, después de las generalidades, hablar de atractores y dimensiones los exponentes de Lapunov, medidas invariantes atractores caóticos, aplicaciones de la teoría de los sistemas dinámicos luego brevemente también algunos eh, temas de investigación y luego referencias Bueno, generalidades Sistemas dinámicos son modelos matemáticos para fenómenos en principio históricamente son fenómenos físicos pero actualmente pueden cualquier fenómeno que evolucione con el tiempo de forma determinista ojo, de forma determinista eso cae bajo la competencia de la teoría de sistemas dinámicos si la evolución es estocástica entonces estamos hablando evidentemente de procesos estocásticos pero, como veis, eh, puestos a estudiar eh, cosas que ocurren o modelos eh, matemáticos de fenómenos naturales del tipo que sean que evolucionan con el tiempo hay dos metodologías por decirlo de alguna manera uno es, es decir esto es determinista y evoluciona según la ley o lo que se ha venido haciendo hasta ahora es ante el desconocimiento de la posible ley determinista eh, la ecuación de evolución de Sésfano, por decir esto es eh, eh, estocástico y se le ajusta ahí un modelo autoregresivo, regresivo, yo qué sé de qué tipo, y echamos adelante. No sabemos absolutamente nada sobre el mecanismo que hay detrás de este fenómeno, pero podemos predecir, ajustar, aproximar, optimizar, lo que sea, y entonces con eso nos vale. ¿no? Bueno, pues como veis son dos enfoques paralelos y luego más adelante veremos que realmente tienen nexos de unión, veréis cómo mediante este tipo de sistemas Podemos generar, tanto numéricamente como conceptualmente, sistemas estocásticos. Muchas, muchas veces, cuando yo pregunto a la gente, ¿pensáis que con un sistema determinista se pueden generar series aleatorias? La gente normalmente dice no. Bueno, pues la respuesta es sí, ya veis cómo. Bueno, los ingredientes: hay tres ingredientes en todo el sistema eh, dinámico que se precie. El primero de ellos es lo que se llama el espacio de estados, el conjunto de puntos en mecánica, evidentemente pues el estado bueno sería el conjunto de partículas que se representan matemáticamente como un punto en un espacio de una dimensión muy alta ¿no? eso, eso es el estado ¿no? y se supone que el estado de esa partícula pues, evoluciona eh, deterministamente el tiempo he incluido el tiempo porque hay dos tipos de sistemas dinámicos, aunque yo normalmente solo voy a hablar de los de un tipo, los discretos, pero en principio hay dos, entonces el original, el original es el, los originales son los sistemas dinámicos continuos, que son aquellos en los que el tiempo es continuo, es una variable real, entonces tiende, va creciendo o decreciendo, si vamos hacia el futuro, hacia el pasado, suponiendo que el sistema es reversible y los hay también discreto en los que el tiempo evoluciona, por así decirlo, a saltos. ¿no? O sea, no es una variable continua, sino eh, es un día, dos días, tres días, una generación, dos generaciones, un año, dos años. El tiempo es discreto. Y consecuentemente, la ecuación que gobierna ese fenómeno, lo que se llama la ecuación de evolución, es distinta. En el caso de sistemas continuos, que son el de la física clásica, es, eh, la ecuación de evolución es una ecuación diferencial ordinaria mientras que en los sistemas eh, dinámicos discretos, que son más modernos en el tiempo la evolución viene dada por una ecuación de este tipo que se llaman ecuaciones en diferencias ¿no? como veis, entonces el tiempo es, por así decirlo, es la n ese, ese índice que es un número entero, 0, 1, 2, 3, ese sería el tiempo ¿no? bueno, pues bueno, como dice aquí abajo normalmente en esta charla yo me centraré en los, en los discretos ¿no? digamos que los continuos serían básicamente eh, si es, eh, ecuaciones diferenciales ordinarias ¿no? bueno pues eh, seguimos con las generalidades la notación que utilizaré pues es como veis es el par este, omega es el estado, el espacio de estados si y la F es la la ecuación de evolución, aquí como veis pongo la f puesto que ya me voy a centrar en los discretos, esa es la, ecuación cuya, eh, perdón, la, sí, la, la función cuya iteración genera la evolución discreta en el tiempo. Entonces un sistema puede ser, atendiendo a diversos conceptos, puede ser por ejemplo lineal, lineal si la ecuación de evolución es lineal. Evidentemente, desde el punto de vista matemático, los sistemas lineales son los más sencillos, son tan sencillos que eh, se sabe absolutamente todo, son resolubles, se sabe absolutamente todo sobre ellos. ¿no? Lo cual no significa que no sean útiles. ¿no? Los sistemas físicos, evidentemente, la naturaleza, por eh, no sé si eh, gracia, eh, bueno, si es un, una cosa positiva o negativa, es decir, la naturaleza es no lineal. Eh, ¿Eso qué significa? Pues no lineal básicamente significa que pequeñas perturbaciones o pequeñas causas pueden generar efectos eh, muy distintos. En un sistema lineal, si se perturba una eh, perturbación pequeña, pues eh, la evolución se perturba también eh, una cantidad pequeña. En los sistemas no lineales, especialmente en los sistemas caóticos, una pequeña perturbación puede llevar a que la evolución del sistema sea completamente distinta. ¿no? O sea que condiciones iniciales muy parecidas conducen a evoluciones completamente distintas. Eso es lo que hace también tan interesante y también difícil. Ahora bien, eh, los sistemas no lineales, eh, excepto en ciertos puntos críticos, por ejemplo en bifurcaciones, etc., se pueden aproximar por sistemas lineales, lo cual significa que el estudio de los sistemas lineales, pues es también, es también útil a la hora de aproximar sistemas no lineales. Autónomos, si la, evolución, si la ecuación de evolución no depende explícitamente del tiempo, los autónomos son los que básicamente hasta ahora yo diría los que se vienen estudiando. Ahora se están poniendo de moda, aunque son mucho más difíciles. Los no autónomos, en este caso, la evolución depende explícitamente del tiempo, lo cual pues, la verdad es que complica muy mucho el estudio de estos sistemas. Los sistemas eh, dinámicos pueden ser conservadores, estos son los de la física clásica. Cuando no hay rozamiento, entonces el volumen el estado de espacio se conserva mientras que si el sistema es disipativo, pierde energía, pues es, se llama disipativo lo cual se traduce en el que el espacio de estados, el volumen, si se considera un volumen en el espacio de estados y su si evolución en el tiempo, ese volumen va Comprimiéndose va, decreciendo. Ejemplos de sistemas discretos: pues por el número de individuos en una población. De hecho, los sistemas eh, discretos por lo que yo sé, surgen precisamente en lo que se llama la biología matemática, que es el estudio de la dinámica poblacional, por ejemplo, donde las cantidades pues no son números reales, sino que son individuos. Son, pues aquí tenemos en este ecosistema, pues tenemos no sé cuántos eh, animales, pues, o bacterias, o peces, o lo que sea, ¿no? Pues el interés, por ejemplo, el interés eh, mensual, como veis aquí el tiempo es. va cambiando de mes en mes, eh, la temperatura media, en un estudio, por ejemplo, eh, climatología, pues qué ha pasado con la temperatura media en la Tierra en los últimos eh, eh, siglos o milenios o lo que sea, ¿no? aquí también el tiempo es discreto, los continuos son los más típicos de la física, una partícula moviéndose en un campo de fuerzas, un planeta moviéndose, un sistema solar, la corriente o el voltaje en un circuito eléctrico, la concentración de un compuesto durante una reacción química, todos esos son ejemplos de sistemas continuos, sistemas dinámicos continuos ejemplos de espacios de estado, para que os dais cuenta, pues hay para todos los gustos ¿eh? un sistema mecánico muy sencillo muy sencillo, que es, es el péndulo, péndulo matemático, el péndulo simple si está la vertical, aquí tenemos una barra rígida, aquí tenemos una masa y esto oscila, esto es un sistema que tiene solo un grado de libertad, que es el ángulo, la desviación angular con respecto a la vertical. Aquí las ecuaciones, para resolver esta ecuación, la ecuación del movimiento, necesitamos eh, necesitamos eh, dos, dos datos iniciales, uno sería el ángulo el, el ángulo inicial y luego la velocidad inicial. ¿no? O sea, bueno, pues el en este caso, los espacios de estados, en el caso de, del péndulo simple, tenemos una sola variable, ¿no? que sería el... Si tenemos el péndulo doble, el péndulo doble es se le añade aquí otra masa, ¿vale? de manera que ahora tenemos aquí dos ángulos, por cierto, el, el péndulo simple es resoluble analíticamente, es, aunque no es sencillo, las, las soluciones vienen dadas en, en forma de funciones eh, elípticas. Para que os deis cuenta, no son ni siquiera las soluciones, no son funciones elementales, sino que ya hay que entrar en, en matemática ya avanzada. El péndulo doble es lo que ahora se llama sistema caótico, no es un sistema integrable, de manera que basta añadir, fijaros, un segundo, una segunda masa para que pasemos de un sistema integrable, sencillo, resoluble, a un sistema totalmente caótico. No sé si habéis visto alguna vez el movimiento de un péndulo doble, pero es una cosa que hasta que uno no lo ve, no se lo cree. Es de una complejidad pasmosa. O sea, no... eh, lo mismo pasa de que Viendo este dibujo lo que pasa con la mecánica de, de dos fuerzas en el campo gravitatorio es decir, si tenéis dos partículas que se atraen, se atraen gravitacionalmente las ecuaciones de Newton se pueden resolver es lo que se llama el problema de los dos cuerpos se puede resolver y entonces la solución pues sabéis que es una elipse vale. Añadís una tercera masa del problema de los tres cuerpos el problema de los tres cuerpos no resuelve vale. para que veáis que o sea que no estamos hablando de 10 elevado a 23 partículas, estamos hablando de 3 partículas, ya el problema no es resoluble, que sentido tiene el está intentando resolver ecuaciones? Bueno, eh, bueno, si tenemos, bueno, ahí tenéis eh, un, punto, un punto en el espacio, en el espacio tridimensional, pues es el es el estado de.. El, el, estado de, de, el, spa, perdón, el espacio de estados es r elevado a 6 ¿no? son tres metades, tres coordenadas para la partícula y tres coordenadas para la velocidad inicial vamos a ver cómo se eh, describe la evolución en el tiempo en un caso de un sistema discreto pues mediante iteraciones de la función entonces partimos en el tiempo n igual, n igual a cero de un punto x sub lo que se llama el estado inicial, si le aplicamos una vez la función f pues vamos del x0 al x1 entonces el x1 es el estado en el tiempo n igual a 1 si ahora a x1 a su vez le aplicamos f iremos de x1 a x2, aplicar x1 una vez f es como aplicarle dos veces f a x0, de manera que así se generan lo que se llaman las órbitas o la, el, la evolución de, de un punto inicial en el tiempo haciendo que una función que como veis f, y eso sí que es importante, va del espacio en sí mismo, es decir aplicando f nunca nos salimos del espacio de estado, siempre estamos ahí dentro entonces podemos eh, podemos evolucionar con el tiempo, o sea que lo que, genera, lo que genera la evolución en un sistema discreto es la iteración de una misma función una y otra vez En el caso de, el caso genérico, aquí tenéis el caso genérico, es el, sería la sucesión de iteradas x sub 0, x sub 1, en general x sub k, que está definido por la caésima, al caso genérico, la késima iterada de f actuando sobre x sub 0, es lo que se llama la órbita de x sub 0 y para ser más precisos es la órbita hacia adelante. ¿no? En el caso de que la aplicación f, la que genera la dinámica, sea inversible podemos considerar no solo evoluciones hacia el futuro, hacia adelante, sino también evoluciones hacia atrás. Entonces en particular aquí tenéis, como veis, x-1, x-k, generados iterando la inversa y eso me da lo que se llama la órbita hacia atrás. Y si pegamos las dos, la órbita hacia el pasado y la órbita hacia el futuro, pues lo que obtenemos es la órbita total. La órbita total, como ves, solo existe, o sea, la parte está hacia el pasado, solo existe en el caso de que la F sea inversible. Si no, solo tenemos evolución hacia adelante. ¿Vale? Y una cosa que pone aquí que es importante: aquí aparece otra vez eh, la mención a, las, a los procesos tocásticos. En sistemas deterministas, el conocer la condición inicial es equivalente a conocer todo lo demás, ¿no? porque como sistema determinista en el momento en que yo la ley de evolución la conozco la f la conozco, si conozco el punto inicial pues automáticamente puedo generar toda la órbita de forma determinista, esa es una diferencia fundamental con un proceso estocástico donde no sé lo que va a pasar, porque si supiera lo que va a pasar evidentemente no sería un proceso estocástico bueno pues vamos a ver ya un primer ejemplito, aquí tenemos la famosa Parábola logística, esta es la, la definición para la logística, va de 0,1 como veis en 0,1, el rango es completo. Tomáis un punto cualquiera, esto es un punto elegido al azar, 0.64, y le aplicamos una vez la F, hallamos la imagen, 0,9198, dos veces, 2951, 3, 0,8324 y así sucesivamente. Generamos, generamos la órbita. Aquí un, una pequeña observación. Para el caso de la parábola logística, la, toda la, la órbita se puede generar mediante, mediante una ecuación analítica, es decir, se puede demostrar que la x sub n, dado un x sub 0, se genera mediante esta fórmula. Esta fórmula está muy bonita, en fin, es curiosa, acepto que queráis, pero es inservible a efectos de computación, es absolutamente inservible porque es, es inestable. Fijaros que tenemos aquí 2 elevado a n en el argumento el coseno se explota automáticamente de manera que intentar calcular esto mediante la fórmula analítica es eh, imposible sin embargo fijaros lo fácil que es generar la órbita sencillamente con un bucle ¿no? cada vez que paras por el bucle aplicar la, la f, pues ojo, ojo con, las, con las calculadoras <risa> y las fórmulas analíticas bueno, eh, órbitas especiales. Vamos ya, vamos a ir un poco particularizando de lo general a lo particular. Hay una serie de órbitas elementales que hay que, vamos a mencionarlas porque nos van a dar ya alguna pista sobre las cosas de las que vamos a hablar más adelante. Un, una una primera órbita que es, es la más trivial y más aburrida que uno puede imaginarse pues es un punto fijo que es un punto fijo pues es un punto que si aplico f no me muevo entonces la ecuación de un punto fijo viene dada en la dinámica discreta de esta manera en la dinámica continua sería que la derivada de f en ese punto es cero entonces uno habla en el caso de la dinámica continua pues habla de punto estacionario puesto que no se mueve o punto de equilibrio ¿no? eh, mientras que en la dinámica discreta pues uno habla de punto fijo o sea, se hace esta ecuación eh, Una cosa, la siguiente órbita más sencilla después de un punto fijo eh, después de no moverse en ningún sitio, lo más sencillo es moverse en dos, tres o cuatro y volver sitios distintos y volver al punto inicial es lo que se llama una órbita periódica, aquí tenéis una de periodo P donde lo que ocurre es que yo genero la órbita, x llego a f fp-1 de x, este es el punto p-1ésimo de la órbita, y cuando ahora le vuelvo a aplicar f, resulta que aterrizo en el punto de partida, ¿no? O sea, se verifica esta ecuación, f elevado a px igual a x. Luego veis que en el caso de órbitas periódicas, lo que está sucediendo es que cualquier punto de la órbita es un punto fijo de la pésima iterada, ¿no? o sea que básicamente una órbita a efecto conceptual, una órbita o un punto periódico es lo mismo que un punto fijo, lo único que varía es que el punto fijo es punto fijo de la primera iterada mientras que un punto periódico es punto fijo de la pésima iterada donde p es el periodo de ese punto ¿no? y luego tenéis cosas un poco más sofisticadas que es el, un punto este que definimos aquí eventualmente periódico, que es un punto que no pertenece a una órbita, a un ciclo, a una órbita periódica, pero que tras un número finito de puntos aterriza en una órbita eh, periódica y ya no se mueve de ahí. Luego, por supuesto, que no los menciono aquí, luego están las órbitas aperiódicas, que es justo al revés, cuando no se cuasi periódicas, en fin, hay toda una, una fauna de, de posibilidades, como os podéis imaginar. Bueno, eh, una cosa que también es interesante es que también se estudia en sistemas dinámicos y tiene mucha importancia la estabilidad de los puntos fijos. ¿no? Entonces se dice que un punto fijo es, es eh, estable, punto fijo es estable, suponer que... Es, ya se me ha ido otra vez, cada vez que cojo... Tengo aquí un, un punto, imaginaros esto es un punto fijo. Entonces hay eh, dos posibilidades, ¿no? Bueno, hay, hay más posibilidades, pero aquí solo he mencionado dos. Una sería, imaginaos cojo otro punto, vamos a llamarlo I, en un entorno todo lo pequeño que queráis de ese punto, y entonces sucede que cuando calculo la órbita, veo qué es lo que, cómo evoluciona el punto I, resulta que converge a X0. ¿no? O sea, existe un entorno, de manera que todos los puntos de ese entorno convergen. Entonces se dice que el punto fijo, en este caso X asterisco, es atractivo ¿no? o es estable. Y en el caso de que la F sea una función diferenciable, esto se puede determinar sencillamente calculando la derivada en ese punto. Entonces si en valor absoluto es estrictamente menor que 1, pues efectivamente ese punto fijo es estable. Justo al revés sucede si el punto es inestable. En ese caso existe un entorno de manera que todos los puntos, cuando yo veo qué es lo que sucede, cómo evolucionan, pues salen todos corriendo de ese entorno. Entonces se habla de un punto fijo inestable. La manera de reconocerlo en el caso de que la f sea diferenciable, pues sería esta de aquí. Por supuesto, existen otras posibilidades de que eh, la derivada sea igual a 1, entonces es un punto indiferente o en el caso de que estemos en un intervalo de que por una parte a la derecha sea eh, repulsivo y por la, tra por la izquierda sea, o sea, todas las posibilidades que queráis, ¿no? Bueno, pues ejemplo, ahí tenéis eh, otra vez la parábola logística que es una función muy socorrida porque la verdad es que es difícil imaginar es algo más sencillo que una parábola y sin embargo... Es tremendamente compleja la dinámica que genera la parábola logística, luego, luego lo veremos. Ahí tenéis la parábola logística otra vez. Si eh, formuláis la, la ecuación del punto fijo, la f de x igual a x, pues encontráis que hay dos hay dos puntos fijos. La parábola logística tiene dos puntos fijos. Si está es la parábola. La manera de ver los puntos fijos es muy sencilla, trazáis la diagonal y en el punto en que se corta la gráfica de la función con la diagonal, ahí se verifica que f de x es igual a x, ¿vale? puesto que la, la ecuación de la diagonal es igual a x. Entonces veis que el punto cero siempre es fijo, por, puesto que la parábola siempre pasa por aquí, no solo la logística, sino otras que son pertenecen a la familia y tienen el máximo eh, más abajo. Y luego tenéis aquí este punto que es el tres cuartos. Los, ambos son inestables, ¿no? Ambos son inestables, ahí eh, tenéis calculadas la, las derivadas en el cero y en el tres cuartos. Y evidentemente, eh, bueno, no sé si sabéis que la parábola es una, genera una dinámica caótica. Si no fuera inestable, evidentemente no sería caótica, porque irían todos a, a parar, o al menos en, en entornos suficientemente pequeños, la dinámica eh, no, no sería caótica, sería sencillamente convergente. A ese punto. Bueno, pues ya tenemos. Vamos a ir desgranando. Vamos a ir, como veis, vamos a ir generalizando un poco. Bueno, los puntos fijos y las eh, órbitas periódicas, los ciclos periódicos, son ejemplos, ejemplos triviales, sencillos, de un concepto muy potente que es el de conjunto invariante. Ya, ya en esto ya estamos, esto ya son palabras mayores, no? Conjuntos. Invariante. ¿Qué es un conjunto invariante? Pues un conjunto invariante en una, en una dinámica es un conjunto, o mejor dicho, un subconjunto del espacio del espacio de estados. Imaginaros que este es el espacio, este es el conjunto grande, como decís los estadísticos, el universal o algo así, ¿no? Y luego aquí tenemos un un subconjunto y entonces resulta que cuando yo considero cualquier punto de este subconjunto y veo su órbita, su evolución el tiempo, no se escapa de aquí ¿no? esto es como una especie de agujero negro y cualquier punto, la evolución de cualquier punto está circunscrita a este ¿vale? y eso es lo que está expresado por esta ecuación, la imagen la imagen de, F está contenida, bueno, perdón, la imagen de A está contenida, es decir Luego, cualquier órbita que arranque en A no se sale, estoy ahí todo el tiempo. Bueno, pues definición: vamos a definir atractor. ¿vale? Atractor es una generalización de lo que sería un punto fijo atractivo. Punto fijo es invariante y además atrae a, a, un, a los puntos en un entorno. ¿no? Bueno, pues la generalización de ese concepto, de esa imagen tan sencilla es lo que es justamente un atractor un atractor verifica tres propiedades, sobre todo las dos primeras, la, la tercera es opcional la primera es que es invariante, eso ya lo hemos, lo hemos dicho anteriormente, es decir, cuando caemos en un atractor, cuando estamos en un atractor ya no nos salimos de ahí ¿no? el segundo es que es absorbente, ¿absorbente qué significa?, absorbente significa, imaginaros que esto es el atractor el, entonces el A significa que existe un entorno de ese de ese punto utilizado el... este un entorno vamos a ponerlo así es un entorno de manera que cualquier punto cualquier órbita que arranque, que inicie en este entorno de la tractora converge y acaba en A, ¿no? es decir, yo este es el A entonces arranco, arranco aquí, y una vez, por supuesto, una vez ha entrado en A, sabemos que ya no, ya no, ya no, se, ya no se escapa. ¿no? Esto, repito, es una generalización del punto fijo atractivo. Es invariante y luego existe un entorno de manera que las órbitas convergen al punto. Bueno, pues esto es la generalización. Es invariante y existe un entorno de ese conjunto llamado atractor, de manera que todas las órbitas aterrizan ahí y ya no se escapan. Y luego, luego existe una tercera propiedad que algunas, algunos autores no la citan, otros sí, que es minimal, es decir, que no se puede descomponer en atractores más pequeños. Bueno. El, ¿por qué? Una pregunta, que, es, que hay algo que no entiendo. Si el, el atractor es el círculo A, ¿por qué no podemos generalizar al entorno si de o sea, llamar el atractor también al entorno. Porque puede ser que ese, esa cuenca no sea, tiene que ser compacta, ¿sabes? Eso, eso es importante. Porque luego veremos, luego veremos ejemplos, por ejemplo, veremos el atractor de Enon, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, este entorno, el atractor de non es infinito, ¿no? Es, todo, no es todo el plano, ahora lo veremos. Pero lo que es importante es que el, el atractor tiene que ser compacto, tiene que ser bueno si estamos en RN sería cerrado y acotado. Sin embargo este, este entorno puede, pues sí. ser, puede ser infinito. Puede. De hecho depende también de depende de cómo esté de cuál sea el espacio de estados. En la órbita en, perdón en la órbita en la palabra logística donde el el espacio de estados es compacto, es el trago 0,1. El atractor es todo es todo el espacio. Sin embargo, en el, por ejemplo, en el atractor de non, te digo de non porque luego veremos el ejemplo. El espacio de estados es el plano R2, que no es compacto. Entonces, resulta que este entorno este entorno máximo se llama cuenca, cuenca de atracción. No es todo el plano, pero no es acotado. ¿Sabes? Bueno, pues, ¿por qué son importantes, de, tanto en la teoría, no son la teoría, sino en las aplicaciones, los atractores? Pues porque nos permiten abstraer de lo que pasa aquí fuera y concentrarnos en, en una parte pequeña que es lo que nos va a, a, a describir lo que nos va a decir qué es lo que sucede a largo plazo. Es decir, en los sistemas dinámicos nunca estamos interesados en lo que se llaman las transientes, que es lo que ocurre en, eh, en, digamos, en tiempo finito, en plazo a plazo. Lo que nosotros queremos saber es, yo arranco de un punto este de aquí, entonces existe una transiente y una vez está aquí, yo ya sé que se mueve, se mueve aquí dentro. ¿no? Bueno, lo que ocurre al principio me da lo mismo. Yo me concentro aquí, que es un espacio mínimo en el que aquí ocurren las cosas interesantes y en las que yo puedo ver a largo plazo la dinámica a largo plazo lo que se llama el comportamiento asintótico lo que ocurre al principio no me importa ¿no? luego eso es un conjunto mínimo desde el punto de vista dinámico en la que yo puedo obtener eh, concentrándome en ese en ese subconjunto puedo extraer toda la información que necesito sobre el sistema cuando digo información quiero decir comportamiento a largo plazo vale vamos a Vamos a ver, bueno, todo lo prometido, la, esto es el ejemplo quizá más sencillo de un sistema, eh, bueno de hecho es un sistema caótico, tiene cantidad de, de aspectos eh, que no vamos aquí a tratar, porque esto sería, vamos, meter un seminario para explicar todas las cosas que hay aquí, pero que vamos, vais a ver eh, lo que son los atractores, lo que es la dinámica asintótica, lo que nos interesa al fin y al cabo, desde el punto de vista del sistema dinámico eh, voy a explicar lo que, lo que está representado aquí, en primer lugar esto que veis aquí es lo que se llama la familia logística si ponéis r igual a 4 r igual a 4 es la, la parábola, es el, con, con el rango, rango completo, el rango completo significa que la joroba toca justamente el el máximo punto, ¿no? Luego, eso son, es una familia de parábolas. Es una familia de parábolas que pasan todas ellas pasan todas ellas eh, por el punto 0. A ver que no toque esto. Pasan todas ellas. Aquí tenéis al 0,1. 0,1. El, el máximo está sobre lo que se llama la recta crítica, que es un medio. Y entonces, ups, más o menos, entonces así, y cuando toca justo esta es la parábola, esta es la 4X, lo que se llama la parábola logística. Las demás pues se llaman la, la familia, familia logística. Bueno, entonces lo que se hace es lo siguiente, cogéis, imaginaos que estamos aquí, esto es el espacio paramétrico, ojo. O sea, esta en el eje de abscisas, esto es la R, esto es el parámetro R. Y aquí tenéis el espacio de estados. Aquí tenéis el, el 0.1. Entonces cogéis una R cualquiera. Vamos a coger, imaginaros, el 2.8. 2.8, ponéis ahí, tenéis el, un programa de ordenador. Y cogéis un punto inicial aleatorio, que es 0.5, 0.29, me da lo mismo. Y entonces corréis el, el programa y generáis una órbita, digamos, de 5.000 puntos. Ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, primera observación, estamos interesados únicamente en el comportamiento asintótico luego lo que hacemos es, de esos 5000 puntos, los 500 primeros los echamos a la papelera porque eso es lo que yo os decía, la transiente, ya el punto está buscando dónde caer ¿no? suponiendo que haya dónde caer, suponiendo que haya un atractor y a partir del punto 501 le decimos a la impresora, imprime la órbita y estamos aquí Resulta que la impresora imprime los 4.500 puntos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, sobre el mismo punto. ¿Eso qué significa? Significa que la órbita ha caído en un atractor, ha ido evolucionando, ha caído justo en el, este punto del espacio de estado y ya no se ha movido. ¿Eso qué es? Pues eso es que esa dinámica tiene un atractor, que es un punto fijo en este caso, y fijaros... Si ahora cambio el punto inicial, he dicho cogé 0,5, cogéis, podéis hacer ahí un pequeño muestreo, cogéis, un, lo que sea, todos los puntos iniciales que os dé la gana, repetís el experimento y siempre pasa lo mismo. Luego, esa dinámica para cualquier punto inicial, ojo, cuando digo para cualquier punto inicial, en teoría de sistemas dinámicos significa, salvo, eso saldrá ahora a continuación, salvo conjuntos de medida nula, ¿vale? Es decir, si cojo el 0, evidentemente el 0 es 0, 0, 0, 0, pero si cojo un punto genérico en el sentido de la medida, y luego, luego saldrá el tema de este, la medida, cojo un punto inicial genérico, pues entonces se evoluciona, y tras un número finito de puntos, ¡pum! cae en el atractor y ya no se mueve. Realizamos ahora, cambiamos el parámetro R y nos situamos, imaginad, en el 3.2, repetimos el experimento y ahora resulta que le digo a la impresora imprime a partir del 501 y la impresora para ese valor de parámetro ¿qué ha pasado? que el atractor es un ciclo de periodo 2 hay dos puntos eh, la órbita se acerca al atractor y va saltando si voy aumentando la R observo lo que se llama una, casca, bueno, una bifurcación de periodo ¿no? una, duplicación de periodo pasamos de periodo aquí 1, 2, 4, 8, 2 elevado a n ¿no? y a medida que nos vamos acercando aquí a este punto que se llama el punto de Feigenbaum los intervalos donde el periodo es 2 elevado a algo se van acortando y en el límite cuando llegamos aquí al famoso punto de Feigenbaum entramos en lo que se llama el caos entramos ya en la banda continua donde ya no hay órbitas periódicas el atractor ya no es una órbita finita de puntos de, bueno de hecho una potencia 2 sino que ya tenemos bandas de cada claro, ya cuando vemos eh, la órbita cuando vemos el atractor pues resulta que ya la impresora no nos pinta un número finito de puntos sino ya nos pinta una banda nos va, va, va bandas estas a medida que va creciendo esto veis que aquí hay ventanas ventanas periódicas, esta es la más famosa de todas, esta es la ventana de periodo 3, y luego ya cuando llegamos a r igual a 4, esta es la, la parábola, parábola logística, esta es la, va a salir varias veces porque siempre la utilizo como ejemplo, esto lo bueno que tienes, como veis, es que la banda de caos, la, el atractor, es todo el intervalo 0 luego para la, la parábola con la r igual a 4, está aquí, el atractor es todo, todo el espacio de estados. es decir, si yo dibujo, cojo un punto inicial cualquiera y calculo la órbita, la órbita me va a llenar todo, todo, todo. no me lo va a llenar de forma uniforme, luego lo veremos sino hay una distribución de densidad que es la medida invariante ¿no? Ojo con vale. Esto es de una complejidad, Esto si os ponéis a estudiar esto es una cosa pasmosa, la complejidad que tiene toda esta bueno, vamos a correr un tupido velo. Pasamos. veremos la función de densidad, Sí, luego veremos las medias invariantes. Para la función, para la palabra, está la full range, se conoce la media invariante, analíticamente. Para las otras, no. Entonces, por ejemplo, las ventanas las ventanas periódicas, para que os dais cuenta de la complejidad, son densas. O sea que aquí cogéis cualquier intervalo paramétrico, por pequeño que sea, y hay ventanas, ventanas periódicas densas, eh, cualquier, cualquier subintervalo. Bueno, pasamos, pasamos a... Bueno, esto es lo que yo os contaba antes, ahí tenéis. Esta, este, esta transformación es también muy famosa, porque fue de las primeras Estamos hablando de la década de los 80, que es cuando se desarrolla todo, toda la teoría del caos. Entonces, Enón, eh, supongo que ya habrá fallecido, era un astrónomo francés del Observatorio de Niza, y este es el que propuso, o sea, propuso esta, esta ecuación. Todo esto, como veis, cuando cogéis esta, esta función en el plano, condiciones iniciales. En cierto conjunto, desafortunadamente no está en el dibujo. La cuenca de atracción de este atractor es, es infinita, es decir, no es todo el plano, pero, pero no, es, no es acotada. Entonces, si cogéis un punto adecuadamente, es decir, en la, la cuenca de atracción, y esperáis un tiempo suficientemente largo, resulta que las órbitas evolucionan sobre una, un conjunto, como veis, filiforme, con estructura de boomerang que claro en aquella época pues esto era completamente desconocido nadie nadie había visto nada nada parecido y, claro cuando además resulta que cuando estudiáis la estructura de este conjunto esta, este conjunto tiene una estructura de estas que se llaman autosimilares es decir si cogéis aquí una parte pequeñita pues resulta que esta parte pequeñita está también tiene una estructura bandas aumentáis o sea, esto se repite ad infinitum mientras tengáis eh, resolución numérica, hacéis un zoom, y otro zoom, y otro zoom, y veis es, es siempre una fractal. Es una fractal. No es exactamente una fractal, no es exactamente una fractal, pero eso explica lo que va a salir luego a continuación de que las dimensiones son fraccionarias, son dimensiones fractales, ¿no? Bueno, y este también este es, este es quizá el, el icono, si hubiera que coger un icono de la Tierra del Caos, este es el famoso atractor de Lorenz. Lorenz publicó un trabajo famosísimo, se lo he a los padres de la Tierra del Caos, pero vamos, el hombre lo único que hizo es, es, Lorenz era un meteorólogo, entonces hizo un modelo muy sencillo de lo que es lo que se llama eh, la convección en la atmósfera. Tan sencillo, tan sencillo que fue capaz de reducir un fenómeno tan complejo como es convección en la atmósfera a, como veis, un sistema de tres ecuaciones. <risa> o sea, eso ya, es, eso ya es reducir, ¿no? Bueno, total, que se puso a calcular el hombre en aquella época, estamos hablando de los años 60, pues calculando, no sé, con. En aquella época los ordenadores eran como armarios y la programación se hacía con tarjetas, eh, tarjetas que se picaban y se. Bueno, pues entonces y entonces una de las cosas que descubrió Lorenz, fue lo que luego se ha popularizado con el nombre del efecto mariposa. Eh, se dio cuenta de que, bueno, aquí el atractor, que significa? El atractor significa que si esperáis un, suficiente, bueno, un tiempo, pues la evolución temporal se efectúa sobre este atractor. ¿no? O sea que, como veis, estos son como dos, no sé cómo decirlo, son como, como dos órbitas que están están así interrelacionadas, ¿no? Entonces una órbita lo que hace es va dando vueltas, cuando da dos vueltas se pasa da una vuelta, se pasa da cinco vueltas, luego seis vueltas, de forma completamente aleatoria y él se dio cuenta ya entonces de que variando ligeramente variando ligeramente la condición inicial, pues la órbita era completamente distinta, es decir, si una daba aquí tres vueltas, pasaba daba dos y luego una variaba Pelín y resulta que lo, el lugar de dar tres vueltas aquí daba solo dos y se pasaba y daba 29 aquí y él lo popularizó con el nombre del efecto mariposa dijo algo así como que el, en la tierra del caos eh, como era el batir de alas de una mariposa en Brasil pues podía generar un tornado en Texas eso qué significaba pues es lo que en matemáticas se llama la sensibilidad que también lo vamos a mencionar enseguida la sensibilidad a las condiciones iniciales puntos condiciones iniciales muy próximas pueden dar lugar a trayectorias completamente distintas. Bueno, hemos hablado hasta de atractores, vamos ahora a caracterizarlos. Básicamente hay dos caracterizaciones de los atractores, yo diría que una es geométrica y la otra es dinámica. Las geométricas son las dimensiones. Dimensiones que vamos a hablar específicamente de bueno, de la que se llama dimensión de conteo, que es la más, eh, no sé cómo llamarla, iba a decir elemental, pero creo que es mejor llamarla rupestre o pedestre, porque es una cosa muy, como veis, muy básica. La dimensión de información y luego vienen ya toda la jerarquía de informaciones, de, perdón, de dimensiones que son, que son realmente las que se, se utilizan. Y las, la caracterización geométrica viene, perdón, la dinámica viene dada por los exponentes de Lyapunov. Vamos a hablar de las dimensiones de los atractores la primera es la dimensión de conteo la dimensión de conteo que como vais a ver es una cosa muy muy sencilla es como yo he escrito ahí, es una especie de no sé versión pobre de lo que es una cosa muy muy complicada que es la dimensión de Hausdorff, es decir el hausdorff desarrolló un concepto de dimensión que se puede aplicar básicamente a cualquier conjunto ¿no? Bueno pues es una, esa, esa definición que es muy complicada eh, a la hora evidentemente no se puede implementar numéricamente precisamente por, por, y esto es una especie de, de aproximación muy muy grosera que creo recordar que el que la propuso fue minkowski que es otro otro insigne matemático. ¿no? Él desarrolló una teoría que se llama la geometría de los números, donde se consiguen conjuntos discretos, etcétera, Entonces, quiero recordar que fue el, el que propuso lo que ahora se llama la dimensión de Conteo. La dimensión de Conteo es muy sencilla. Es, vosotros tenéis un conjunto, conjunto de puntos, y entonces queréis determinar su dimensión. imaginaros bueno, yo lo he escrito así, pero imaginaos que tenemos aquí el atractor atractor de non, ¿eh? que es una cosa una cosa muy complicada ¿no? todo lo que se hace es se pone una malla una malla, eh, lo voy a hacer en dimensión 2 porque la pizarra tiene, para bien o para mal, tiene dimensión 2 eh, de dimensión S no cogemos aquí cuadraditos como veis de longitud S y entonces lo que hacemos es una cosa eh, sencillísima y es que vamos Cuadradito por cuadradito en esta, en esta malla y entonces tomamos nota de qué cuadradito está vacío y en qué cuadradito hay al menos, al menos un punto. Es decir, si está vacío un 0, si hay uno o más le ponemos un 1 ¿no? Y entonces eso es lo que ahí en la formulita, esa se llama el ns, es el número, ese n es el número de cuadraditos de celdas de esa malla que están ocupadas. O sea, la información sobre cuántos puntos hay, esa la dejamos para más adelante. De momento, lo único que nos interesa es si están o no están ocupadas, es el ns. Y como ns, como la notación indica, evidentemente va a depender de la dimensión longitud de la dimensión de, de los cuadritos. De manera que a medida que vaya haciendo esto más y más pequeñito, pues ese número va variando. Este límite con el s, la longitud, la dimensión longitudinal yendo a cero y ese límite es lo que se llama la dimensión de conteo de ese conjunto, ¿no? por supuesto, esto es en teoría, la aplicación es todo mucho más complejo por la sencilla razón de que una órbita eh, en la práctica pues es un número finito, debería ser una órbita por definición es infinita, en la práctica todo es finito, entonces hay que hacer, cuando estas cosas se hacen numéricamente pues hay que introducir ciertos factores de corrección, etc. O sea que todo esto, aunque matemáticamente parece sencillo, hacerlo numéricamente es muy, muy complejo. Bueno, pues vamos a ver, hay gente, bueno, eh, este dibujo y varios que tengo más adelante están sacados de, de Internet. ¿no? Bueno, pues hay gente que se ha tomado la molestia de coger conjuntos naturales, por ejemplo, la costa de, esta, de Inglaterra, y han calculado... Eh, la dimensión de conteo, de la manera que os acabo de explicar. Bueno, pues la, la dimensión de conteo de la costa inglesa es 1.31. ¿no? O sea, ya la primera sorpresa es que hay objetos naturales, eh, ahora como ya os explicaré enseguida, eh, objetos con dimensiones fraccionales ya se conocían, pero la sorpresa fue que en la naturaleza hay objetos que aproximadamente, porque evidentemente si tenemos un objeto natural, yo no puedo ir con S igual a, eh, a cero, es decir, me tengo que quedar en algún sitio ¿no? como mucho, mucho en tamaño de los atom, no puede. pero vamos eh, si cogéis eh, tomáis la molestia de hacer estos mallados y luego calculáis ese límite ese límite se calcula siempre pues calculando, tomando varios S y si veis que ese cociente eh, los valores que obtenéis están sobre una recta, pues cogéis la la pendiente de la recta pues, y donde interseccione el eje y esa es esa es la dimensión, pues eso se hace así gráficamente, bueno pues resulta que hay objetos en la naturaleza que tienen dimensiones de, conteo, dimensiones de conteo que son fraccionarias, bueno pues bueno ahí se puede hacer lo mismo lo mismo de una manera un poco más sutil, es decir, si uno no es tan vasto, es un poco, un poco más sutil pues puede imaginar que, bueno que lo de contar las celdas que están o no ocupadas está muy bien, pero que a lo mejor el hecho de que una celda tenga un punto, otra tenga más puntos, es decir el, el hecho de que celdas distintas puedan tener un número distinto, pues eso de, de, de puntos de, de ese conjunto pues una información adicional valiosa bueno pues si cogéis si cogéis los puntos de ese eh, hacéis esto imaginad otra vez que tenemos ahí el atractor de Non y esta vez no solo recopiláis eh, el número de, de celdas que están ocupadas, sino que en cada celda contáis estas B sub J son las celdas, contáis el número de puntos que hay y luego normalizáis por el número total de puntos es decir, contáis lo que es la, la frecuencia, frecuencia relativa o de, de puntos la frecuencia relativa pues es, es una proba, formalmente es una probabilidad porque suma 1 bueno pues si tenéis algo así pues a uno se le enciende enseguida la bombilla y dice bueno, ¿por qué no calculo la entropía? esta es la fórmula, no sé si la reconocéis esta es la, la entropía de Shannon por lo tanto esto sería eh, desde el punto de vista de la información esta fórmula es la fórmula de Shannon, la entropía de la distribución de probabilidades que me dan las frecuencias relativas de los distintos ¿no? y esto es lo que se llama esto, como veis aquí escrito, es la información necesaria para localizar un punto del atractor con una precisión S ¿no? bueno, por eso el resultado, ahora repetís lo mismo de antes pero en lugar de poner aquí en el numerador, la N esa que teníamos antes, ponéis ahora la entropía de Shannon, ponéis ahora esta información y entonces el resultado es lo que se llama la dimensión de información, como veis es, la idea es la misma pero aprovechamos aprovechamos la información que tenemos a saber que la distribución no es uniforme que hay celdas que tienen más puntos que otras ¿no? bueno pues hacéis eso y eso es la bueno y ya cuando uno ha visto esto y dice ahí va, aquí en el numerador tengo la entropía de Shannon pero es que la entropía de Shannon es un caso particular de toda una jerarquía de entropías que se llaman la jerarquía de Rengi. luego la generalización es evidente ¿Por qué poner solo en el numerador la entropía de Shannon, que es la entropía de Rengi de orden 1? poner porque no pongo la entropía de Rengi de orden k? Bueno, pues el resultado es la dimensión de Rengi de orden k. Como veis, no hay una dimensión, no se puede asociar una única dimensión, sino que realmente podemos asociar toda una infinitud de de dimensiones, la entropía de Rengi, de Orenka, está definida de esta manera y lo que se obtiene es toda una sucesión decreciente de dimensiones, la de sub c la de conteo, la de sub 1 es la de información, la de sub 2 se llama, no sé, creo que lo ponía en la otra transparencia, la D2 se llama la dimensión de correlación, también muy utilizada. O sea, la D0, D1 y D2 en la práctica se utilizan mucho, pero en principio tenemos todas las que queráis. Y aquí tenéis para el atractor de NON, la de conteo, la de información y la de correlación. Y como veis, en orden decreciente. Bueno, entonces cuando se hizo estos cálculos por primera vez, repito, pues en la década de los 80, y aparecieron dimensiones fraccionarias, eh, no enteras, pues entonces eh, para de alguna de alguna manera mostrar la sorpresa eh, que se habían llevado, pues a estos atractores les pusieron el calificativo de extraños, o sea que a estos atractores con dimensiones fraccionarias se les llama atractores extraños, se les bautizó de esa manera. ¿no? y son típicos, la verdad es que en aquella época pues a lo mejor se encontraron uno o dos pero luego cuando se empezó a mirar pues aparecieron por otras partes ¿no? o sea que resulta que lo que es extraño ahora mismo no son los atractores extraños sino los que no son extraños, esos son los, realmente los raros bueno y esto es lo que os comentaba antes objetos geométricos con dimensiones fraccionarias, eso ya se conocía estos son, se conocen de los objetos autosimilares aquí tenéis un caso muy, muy conocido que es el, el este, no sé cómo se traduce eso el snowflake el copo el copo el copo eso es el copo de nieve de Koch eh, cuya dimensión es 1.26 eh, como veis es una curva que tiene se puede demostrar tiene longitud infinita el área finita en fin, to tiene todas las patologías que podéis pensar la curva no es diferenciable en ningún punto es continua pero no es diferenciable cualquier cosa rara que se os ocurra la <risa> son objetos que se generan repitiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, siempre el mismo procedimiento. Bueno, hasta aquí eh, la caracterización geométrica. Hemos estado hablando de dimensiones. Pasamos a lo que podríamos llamar la caracterización dinámica, que son los exponentes de Yapunov. Cuento, Yapunov lo que miden es la sensibilidad, ahora vamos a definir eso, la sensibilidad a las condiciones iniciales entonces voy a haceros el dibujo que tenía antes cuando se dice que un punto x sub 0 tiene sensibilidad a las condiciones iniciales imaginaros que aquí tengo mi punto x sub 0 y cuando se dice que tiene sensibilidad, bueno pues si para todo entorno de ese punto existe otro y de manera que las órbitas divergen, se dice que existe sensibilidad a las condiciones iniciales. ¿vale? ¿Cómo se mide eso? Pues se mide con el exponente Lyapunov. La idea cualitativa, os la he puesto aquí, vamos a hablar solo del exponente máximo porque hay tanto el exponente Lyapunov como dimensiones tiene el espacio de estados. ¿no? Vamos, a, para no, vamos a quedarnos únicamente con el máximo. La definición, digamos, cualitativa, es la siguiente: cogéis dos puntos próximos, ¿no? que están a distancia delta sub cero, muy, cero, muy próximos. Entonces evolucionáis los puntos, y entonces puede suceder, desde que converjan los dos al mismo punto, desde que no sé, que vayan uno al otro al lado del otro, o que diverjan eh, uno de otro. Bueno, pues si digamos a corto plazo, en el momento en que arranca esto se observa que la distancia de las enésimas iteradas de, de esas dos condiciones iniciales diverge exponencialmente de esta manera entonces a esa lambda, a esta lambda es la que se le llama el exponente de Lapunov máximo ¿vale? y entonces si esa lambda es positiva lo que nos está diciendo es que órbitas próximas divergen en primer orden exponencialmente ¿vale? luego sabemos que esas, esos estados están evolucionando en un atractor un atractor por definición es un compacto luego evidentemente no pueden diverger per secula seculorum, sino que llegará un momento en que se tiene otra vez que de alguna manera las órbitas se retuercen, se logran, etcétera para no salirse del atractor, pero en primer orden vemos que divergen exponencialmente y justamente el exponente este de Drunov esto que aparece aquí arriba es lo que nos da una idea de cuán fuerte, en caso de que exista divergencia, eh, medimos esa divergencia mediante ese exponente. ¿no? Una observación, en general, evidentemente, el exponente de Lapunov, ya veremos que luego hay casos en los que no depende la condición inicial, pero en general el exponente de Punov va a depender de la condición inicial, es decir, puede haber partes del exponente en que sea mayor, partes en que sea menor, va, va a depender. Y luego lo que os he dicho, hay tantos como direcciones o dimensiones tiene el espacio de estados. Hay cálculos, hay fórmulas, una de ellas por ejemplo el caso de que la f sea diferenciable pues aquí tenéis una fórmula para calcular se coge una condición inicial y se va calculando la derivada a lo largo de una órbita, luego se aplica esta fórmula el límite y el resultado es en general eh, es muy complicado el cálculo de, del exponente o de los exponentes de la P1F Es muy complicado. De hecho, si veis la definición analítica, la definición analítica del exponente contiene dos límites: uno, que la distancia entre las condiciones de tiende a cero, y otro, que la n tiende a infinito. O sea que es. Y hay exponentes, eh, perdón, hay algoritmos escritos por profesionales. Eh, que por así decirlo resumen pues, eh, los esfuerzos de décadas y décadas de gente desarrollando algoritmos para, buenos algoritmos para calcular, para calcular los, los exponentes de Lapunov y ahora mismo pues evidentemente existen muy buenos algoritmos y el interés de los exponentes de Lapunov es, es, es grande, entre otras cosas porque los exponentes de Lapunov están también relacionados con la entropía, la entropía de, de la dinámica o sea que una manera de calcular la entropía de una dinámica discreta sobre un atractor calculando precisamente los exponentes de Lapunov bueno, Aquí veis una tablita resumen de que si estamos en un punto fijo estable y calculamos el exponente de Lapunov, pues nos saldría lambda negativo, es decir, la dinámica converge, ahí no hay expansión, no hay divergencia en el caso de un ciclo de un ciclo límite que es eh, la contraparte continua a lo que antes llamamos una órbita periódica y en el caso de órbitas periódicas lo mismo, pues tenemos que el exponente es cero, el caos, una manera de definir caos, definiciones de caos hay muchas, pero una manera práctica instrumental de definir el concepto de caos es decir que el exponente máximo de punov es estrictamente positivo, es una manera, una de las definiciones, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero es una definición por lo menos cuantitativa, es decir, calcule este lambda y si le sale positivo la dinámica el único problema es que primero hay que asegurarse que esa lambda no va a depender de, de la condición inicial porque, como he dicho al principio, puede suceder que esa lambda dependa de la condición inicial. Y luego, una cosa que a vosotros os gusta mucho, los de procesos estocásticos, si es un proceso estocástico, si el fenómeno no es determinista, eh, va a salir lambda igual a infinito. Otra cosa es que hay que asegurarse de que la señal es estacionaria, hay que tomar una serie de precauciones porque si no, quiero decir, yo puedo coger una señal determinista, puedo coger la familia de la logística y cambiando el parámetro como me dé la gana y entonces obtengo algo que parece ruido y no es ruido, es que sencillamente estoy yo, eso sería un sistema no autónomo, ¿no? estoy yo desde fuera con el destornillador variando los parámetros del sistema, eso no es ruido. ¿no? Bueno, eh, pasamos al... Medidas invariantes, ahora ya esto, esto es una cosa que... Os pues va a gustar. Bueno, afortunadamente aquí estoy hablando a gente de matemáticas, con lo cual no tengo que explicar lo que es el concepto de medida. Imaginaros tener que definir el concepto de medida a gente que no sabe lo que es un, eh, la medida. Entonces, básicamente hay tres tipos de medida. Está la medida, la medida, eh, no sé, por antonomasia que corresponde pues al, al concepto de medida volumen longitud área de la geometría clásica que sería la medida de Lebesgue luego hay un pequeño refinamiento generalización que es la medida de Stilges que corresponde a medidas que son lo tengo medidas que son absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue y que tienen su origen nuevamente, como todas estas cosas, todo esto tiene su origen en la física y concretamente en electromagnetismo, donde uno pues, puede tener volúmenes, superficies, etcétera, con cargas, eh, cargas de electricidad tiene, puede tener densidades de carga sobre un, una lámina metálica, sobre un volumen, sobre lo que sea y puedan, no sé, calcúleme usted el centro de gravedad de la carga, pues tengo que hacer la integral de Stiljes, ¿no? así es como surgió la necesidad o la conveniencia de considerar medidas más generales que la medida de Lebesgue que correspondería en esta imagen pues, a tener distribuciones uniformes de carga o de lo que sea, de masa o de lo que queráis. ¿no? Y luego eh, el caso antagónico que también es, es, viene de la física, de hecho Dirac era un físico, la medida de, que correspondería a tener Distribuciones de carga o de lo que queráis discretas, ¿no? es decir, utilizando medidas que puedan ser medidas tanto absolutamente continuas como medidas de este tipo, de Dirac, uno puede, por ejemplo, pues formar las leyes de la electrodinámica mediante integrales, sabiendo que en el caso de que haya distribuciones discretas, pues la de Dirac, ¿no? con un soporte en un punto, ahí donde está el electrón, ¡pum! ahí tenemos la medida y fuera del electrón, pues no tenemos nada. ¿no? Bueno, pues esto es el concepto de, concepto de medida Entonces, en sistemas, sistemas eh, dinámicos eh, vamos, vamos a equipar, en el, ahora en las siguientes transparencias, vamos a equipar los sistemas, nuestros sistemas dinámicos discretos con medidas, lo que pasa es que no toda medida nos, nos vale Entonces, las medidas que vamos a utilizar en sistemas dinámicos eh, tienen dos cualidades, una que son medidas normalizadas, lo cual no es ninguna hipótesis adicional, puesto que recordaros que, eh, bueno, vamos a ver, vamos a suponer, vamos a suponer en principio que eh, el, el, estado, el espacio de estados tiene medida 1, es decir, que la medida está normalizada, pero como a la postre lo que vamos a hacer es reducir el estudio a los atractores, estamos suponiendo que existen atractores, los atractores por definición son compactos pues esto no va a ser ninguna restricción pero vamos, en principio vamos a dotar a nuestro espacio de estados de una medida normalizada es decir, vamos a convertir, para ya que estoy hablando aquí a probabilistas, <risa> vamos a convertir nuestro espacio en un espacio de probabilidad ya fijaros lo que estamos haciendo y luego puesto que tenemos una dinámica lo que queremos es evidentemente armonizar el concepto de medida con el concepto de evolución de manera que no toda medida nos sirve, lo que queremos son medidas que eh, sean invariantes con respecto a la evolución es decir, que si yo cojo un conjunto que tiene una medida y calculo su, su iterada, su evolución, pues la, la medida del, del nuevo conjunto pues, sea la misma ¿no? es decir, la, la medida que se preserve ¿no? eso ocurre por ejemplo en mecánica clásica, la medida de Liouville si se considera la evolución de un sistema conservativo, pues resulta que en el espacio de fase, en el espacio de estados, los sistemas mecánicos cumplen esa condición. Por lo tanto, esto, esto también es un, digamos, un, no sé cómo decirlo, un residuo, un, algo, algo que viene de los orígenes de los sistemas dinámicos. ¿no? En la mecánica existe medidas invariantes que son las que se utilizan las que realmente interesa. Bueno, pues ahora resulta que hemos dotado a nuestro sistema dinámico original, que era el, el omega y la f, pues ahora lo hemos dotado con una probabilidad, una probabilidad, no una probabilidad cualquiera, sino una probabilidad invariante. Bueno, pues fijaros la frase que tengo aquí escrita, y es que estos sistemas con medidas invariantes son, por así decirlo, el análogo, la contraparte, de lo que sería un sistema dinámico Estocástico estacionario, y de hecho, luego en unas, dentro de dos o tres eh, diapositivas, voy a enseñar cómo se traduce. Voy a poner ahí dos columnas y veréis cómo se pasa de una a la otra, ¿no? de un caso al otro. O sea que estudiando este tipo de sistema, no estáis muy alejados de dónde, de, de, de los procesos estocásticos. bueno pero antes de llegar ahí vamos a hablar, vamos a ver algunos ejemplos sencillos de medidas invariantes. Hay un teorema, teorema de Bobolubov, Krylov, creo que se llama, que asegura que si la F esta que define, que genera la dinámica es continua, existen medidas invariantes. O sea, no penséis que la medida invariante es una cosa que hay que salir a, a cazarla. No, no. Existen, está garantizada y la situación es incluso peor que todo eso, ¿no? Porque existen en general infinitas medidas invariantes. O sea, el problema no es que no existan, sino el problema es que existen y existen en demasía. Porque si alguien, si en matemáticas a uno le gusta algo, es que exista un objeto, pero con la propiedad de unicidad que exista solo es, ¿no? Porque esa, de alguna manera, pues te está diciendo que esa, ese objeto tiene una propiedad, pues eh, no es sé, interesante. ¿verdad? En el momento en que algo tienes ahí todo lo que quieras, pues. Bueno entonces para que veáis el tipo de, de medidas invariantes que caen bajo el teorema este de krylov bogoliubov y que no tiene absolutamente ningún interés pues aquí tenéis una por ejemplo, es decir, el momento en que tengáis un punto fijo la medida de Irak con soporte en ese punto, eso es una medida es invariante, eso no tiene absolutamente ningún interés ni teórico ni práctico puesto que con una calculadora un computador, tú nunca puedes nunca puedes ver lo que pasa en un solo punto, tú puedes ver lo que pasa en un intervalo, en un punto eh, lo mismo sucede si tienes un ciclo periódico, fíjate la cantidad de ciclos periódicos que puede haber en una dinámica general una dinámica caótica, todos los que queráis bueno pues, por ejemplo esto de aquí, si tienes, tenéis un ciclo periódico, esto sería también una, una medio invariante, lo que pasa es que todo este tipo de eh, medidas singulares, en el sentido de que tienen soportes en, en puntos son físicamente inobservables, es decir, en, en física tú no puedes observar un punto en teoría de probabilidades también de probabilidad un punto, bueno, existen las probabilidades estas de, de Dirac, pero físicamente eso no tiene, no tiene ningún interés, puesto que no es observable entonces, eh, ¿qué tipo de medidas invariantes, por supuesto, nos interesan pues las que tengan que ver con la dinámica, y estas son las que se llaman medidas eh, físicas, empíricas o naturales. Os voy a explicar qué es cuál es el tipo de, de medida que es relevante en, en sistemas sistemas dinámicos. Pues aquí tenemos otra vez nuestro espacio de estados, este es el omega. Y aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto, conjunto cualquiera del el B, ¿no? este es ese conjunto de ahí, el b entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es una cosa que por cierto ya ha aparecido eh, antes cuando hemos estudiado la, la, la dimensión de información lo que vamos a hacer es lo siguiente, cogemos una órbita cualquiera imaginaros una órbita cualquiera tiene infinitos puntos, no es eso entonces aquí tenemos el x sub 0, empezamos a generar la órbita entonces de vez en cuando, pum, cae una ahí, ¿no? otra, esperamos, otra, ¿no? van cayendo órbitas aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente cogemos una órbita, vamos generándola y entonces vamos contando en los segmentos iniciales, arrancamos desde x sub 0 hasta x sub n, los segmentos estos iniciales a medida que vamos generando, vamos contando el número de puntos que caen en esa b ¿no? Eso lo normalizamos, lo dividimos por n para que nos dé una frecuencia, y como siempre estamos interesados en, en los bueno eh, queremos obtener un número que no dependa de la longitud de la órbita. Las órbitas, por otra parte, por definición son secuencias infinitas. Por lo tanto, dejamos que n tiende a infinito, toda la órbita, y entonces eso va. Entonces se puede. Eh, vamos a suponer que ese límite existe. Bueno, pues eso sería.. vamos a llamarlo de momento mu, ¿vale? Entonces se puede, se puede mostrar, claro, esto no es sencillo, pero se puede mostrar que ese límite en el caso de atractores caóticos, que por cierto, eh, no sé si es que me ha saltado una transparencia, pero atractores caóticos son aquellos que tienen sensibilidad a las condiciones iniciales. Debería, espérate, debería haber salido, me da la impresión de que me ha saltado... debería estar, a ver. ah, aquí está definición, Yo digo, cada vez que me fijo en la tabla y no me fijo en la definición un atractor es caótico si la F tiene dependencia, tiene sensibles condiciones en cuando la condición inicial se toma en A ¿no? bueno pues, eh, ¿dónde estábamos? estamos aquí, se puede mostrar que si el atractor es caótico entonces, esa definición define una medida. ¿no? O sea, estos son resultados muy técnicos porque, de hecho, el concepto de medida es un concepto muy técnico. Pero si encima lo definimos mediante un límite que puede depender a su vez de la condición inicial de la órbita, en fin, ahí como veis hay que trabajar muchos, muchos aspectos, pero el resultado es que efectivamente eso define si el atractor es caótico, define una medida, y que esa medida es, se llama natural se llama física, se llama empírica y esa es la medida que se usa en aplicación mientras no se llega nada uno se refiere a esa medida que es la que viene definida por la dinámica, por las órbitas y que además tiene la agradable propiedad de que esa sí que es observable es decir, eso desde el punto de vista físico y desde el punto de vista computacional sí que es observable bueno, pues pasamos a lo que ¿Es finito o el límite es eh, No, no, n, n tiende a infinito, si no dependería de la longitud de la órbita o sea, Esa es una de las maneras de deshacernos de, justamente de la dependencia ¿Cómo se puede visualizar, cómo se puede visualizar la, la medida invariante esta? Pues muy sencillo, Sencillamente calculando, haciendo estadística de órbitas Vamos a otra vez nuestra, nuestro ejemplo preferido que es la, la, la parábola esta, la full range, ¿no? la parábola logística. Entonces, cogéis una condición inicial cualquiera, otra vez estamos con nuestro programa de cálculo de órbitas, cogéis una condición cualquiera y empezáis a calcular. Calculáis una órbita de 5.000 puntos, cogéis este el intervalo 0,1, el espacio de estados, y lo que vais a hacer es, subdividís en pequeños intervalitos, como se hace en estadística, ¿no? un histograma, hacéis un histograma entonces contáis cuántas veces cae aquí veces, y luego normalizáis para tener una, una frecuencia y una probabilidad bueno pues si hacéis ese ejercicio con la condición inicial que os dé la gana ¿no? o, bueno, mejor que os dé la gana no que sea una típica entonces en el límite en el que esa subdivisión es cada vez más fina, imaginaros cada vez más fina y la órbita, la órbita eh, cada vez más larga, porque las órbitas pues, idealmente deberían ser infinitas pues resulta que ese histograma converge a una curva diferenciable, etcétera, etcétera, etcétera, que es justamente esta de aquí, esta curva. De manera que esto de aquí multiplicado por la medida de Lebesgue integrado sobre E, eso os da justamente la, una medida invariante, una medida invariante de, que es la medida, esta que hemos llamado natural, física o empírica de la parábola logística ¿no? o sea que una manera de visualizar de visualizar estas medidas invariantes es sencillamente mediante histogramas de las órbitas, hacéis órbitas y esto que os he dicho aquí lo puedo hacer con con cualquier otra aplicación en particular con las de la familia logística para valores paramétricos que no sean el 4 y Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en este caso particular conocemos la expresión analítica, conocemos la expresión analítica, mientras que si lo hacéis para otros valores de la familia logística lo que sale es una cosa horripilenda, ¿no? Es horroroso. ¿eh? No tiene expresión analítica. Es, bueno, esa es la media invariante, pero no se puede, ¿eh? no tenemos ninguna expresión analítica. Bueno, eh, Bueno, ahora lo prometidos es deuda, os voy a contar un poco. Al, al hilo, al hilo de, de este cálculo de órbitas, etcétera, cómo se puede generar eh, procesos, mejor dicho, como secuencias, realizaciones de procesos estocásticos mediante este tipo de sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos donde tenemos una probabilidad invariante. ¿vale? Entonces, un ejemplo que generalizaremos enseguida. Estamos en el mismo. aprovechando el ejemplo este de la parábola. Lo que vamos a hacer ahora es subdividir, vamos a subdividir el espacio, subdividir o particionar, vamos a introducir una partición, ¿no? aquí la palabra clave es partición Vamos a particionar, aquí tenemos nuestra parábola y lo que vamos a hacer ahora es particionar el espacio de estado 0,1 a esto lo llamamos y lo hemos llamado I1 Tenía que llamar sub 0. Bueno, lo voy a llamar aquí sub 0, corrijo. Y aquí, ¿vale? Y ahora cogemos, cogemos un punto, una condición inicial cualquiera, ¿no? Ahí he elegido la 064-16. 0, pues cojo aquí 0, este es el 064-16, igual a x sub 0, ¿no? Calculamos la órbita. Infinita, ¿no? en teoría, todo esto, todas estas, estas órbitas son sucesiones infinitas. Y ahora lo que vamos a hacer es el siguiente juego: en lugar de apuntar el valor real de, del punto, el valor este de aquí, lo que vamos a escribir es un 0 o un 1 según la órbita caiga a la izquierda de o a la derecha de un medio. ¿no? O sea que hemos dividido nuestro espacio de estados en dos eh, intervalos, 0, un medio, un medio, 1 y ahora solo nos quedamos solo nos quedamos de, de la información del de valor de, exacto del estado en el tiempo n, solo nos quedamos con el hecho de si está a la izquierda un cero, está a la derecha de manera que cada órbita nos va a dar una secuencia de ceros y de una secuencia binaria bueno pues esa secuencia es un proceso, es una realización de un proceso estocástico ¿no? ¿No? la distribución de probabilidad de ese proceso estocástico tiene que ver justamente con la medida invariante en el caso de este trivial que estamos considerando la medida no hace falta hacer el cálculo, puesto que la medida es simétrica era asimétrica como os habéis dado cuenta con respecto al centro pues la medida del intervalo c un medio es un medio y de un medio uno es o sea que realmente la medida de cada uno de estos subintervalos, fijaros que la medida no es la medida de Lebesgue era, era una medida de Stilges, ¿no? pero como es simétrica al respecto a un medio, pues un medio, un medio ¿vale? bueno pues en este caso particular, este proces, esto es una realidad de un proceso un medio, un medio, este un medio, un medio son justamente las medidas de esos, de esos dos intervalos de la partición el proceso de Bernoulli es como echar una moneda, o sea, no hay absolutamente ninguna diferencia entre echar una moneda y hacer ese cálculo de ahí. Es decir, yo puedo calcular una secuencia de lanzamiento de una moneda mediante un sistema determinista, eso sí, introduciendo una partición. ¿no? Todo esto es teórico en el sentido de que eh, si yo intentara realizar este experimento numérico en una computadora, entonces el resultado eh, no iba a ser... No iba a ser este, ¿por qué? Pues porque una computadora es una máquina de estados finitos, todas las órbitas, aparte de los errores, evidentemente, los errores de redondeo, todo lo que queráis, es una máquina de estados finitos, con lo cual, si la evolución es determinista y el número de estados finitos, en algún momento es periódico. Luego, cualquier órbita calculada en una computadora es periódica de necesidad. ¿no? Pero eso es otra historia. O sea, el que yo no pueda generar secuencias realmente... Eh, Estocástica mediante un ordenador, eso es un problema sencillamente que un ordenador es una máquina de estados finitos. Lo que yo estoy contando aquí no tiene nada que ver, lo que yo estoy contando aquí es que mediante un sistema dinámico y dadas ciertas condiciones sobre la partición que ahora os explicaré, bueno por lo menos la palabra clave, esto se llama particiones generadoras o generadores, se pueden generar eh, procesos, eh, realizaciones de procesos estocásticos. ¿Vale? Si a través de procesos estocásticos creo que pasa lo mismo. ¿no? Sí, sí, no, no es que a veces cuando yo cuento esto de bueno, pero eh, o sea, la gente dice, pero vos, pues sí, pero hay una frase famosa de von Neumann que decía que el que piense que se puede generar números aleatorios mediante ordenadores está en estado de pecado no es una frase famosa de von Neumann Entonces, esto parece que sea una contradicción contradicción ah, bueno, nada semejanza con las semillas aleatorias que se introducen para simular las simulaciones es, es, es, eso a su vez es otra historia no eso a su vez es otra historia lo de las semillas teóricamente si tú tienes un algoritmo determinista que te genera por ejemplo te genera eso entonces, si utilizas la misma plataforma, plataforma significa la misma precisión, la misma entonces sí que es reproducible. Pero si utilizas ordenador, procesador distinto, bueno, tú eres informático. Eres... Si utilizas procesador distinto, te puedes hacer un churro, pero completamente distinto. ¿De verdad? No, pero si usas la misma semilla, con la misma fórmula. No, el redondeo, el, el, la representación interna de números reales en un ordenador depende del procesador de manera que los errores que se generan tú estás calculando números reales aproximándolos mediante números racionales o sea, un, un, una computadora solo calcula números racionales no calcula números reales entonces eh, redondea de una u otra manera dependiendo del fabricante y de los y demás con lo cual estás calculando cosas distintas bueno, entonces ya la tablita que os quería poner para de alguna manera resumir todo esta y pasamos ya a otro tema esta es la relación entre los sistemas dinámicos con medidas invariantes y los procesos estocásticos estacionarios. ¿no? Aquí a la izquierda tenéis procesos estocásticos y a la derecha sistemas dinámicos de este tipo. ¿no? Entonces, si tenemos un proceso estocástico estacionario, a todo proceso estocástico estacionario se le puede asociar un sistema dinámico canónico que es de un tipo, se llaman... Sistema modelos SHIFT SHIFT estos son, no sé si lo habéis oído, pero son espacios de secuencias y la F esta de los sistemas dinámicos lo que genera la, la dinámica es el SHIFT el SHIFT significa que coges la secuencia pum y la corres a la izquierda entonces, dado cualquier proceso estocástico estacionario se le puede asociar un sistema dinámico vamos a llamarlo canónico es, existe un procedimiento canónico que es del tipo shift ¿no? eso es no sé si os he explicado el procedimiento pero eso se puede hacer siempre al contrario o sea que como veis existe una pasarela para ir de la izquierda a la derecha al contrario cómo se pasa de la derecha a la izquierda es lo que acabo de explicar tenéis un sistema dinámico introducís una partición y entonces se puede definir gracias a esa partición un proceso estacionario, un proceso estocástico estacionario que se llama la dinámica simbólica, esto es un, nombre, es un nombre estándar dinámica simbólica con respecto a esa partición es justo lo que hemos hecho aquí, hemos introducido una partición y lo que hemos generado, esos ceros y unos sería una realización justamente de este proceso estocástico que se llama la dinámica simbólica con respecto a, a eso bueno pues si soy capaz o si soy tan listo de encontrar una partición del tipo generador tipo generador significa, bueno significa hay muchas definiciones pero básicamente a efectos de lo que estamos hablando significa que esta relación es, por así decirlo, de ida y vuelta en el siguiente sentido, en el siguiente sentido. imaginaros que esta partición es generadora y esta de aquí era generadora ¿no? bueno pues a nivel formal ocurre lo siguiente que la dinámica bueno, vamos de izquierda a derecha al revés, de derecha a izquierda con este sistema dinámico y este generador eh, defino una dinámica simbólica con respecto a gamma que es un proceso estocástico como todo proceso estocástico extraordinario pues a este hombre, a este proceso tiene un sistema canónico dinámico canónico ¿no? bueno pues resulta que si esto es un generador, estos dos sistemas que son sistemas distintos pues esto es un sistema definido sobre espacios de secuencia. esto puede ser pues puede ser esto de aquí no tiene nada que ver bueno pues como sistemas dinámicos son isomorfos son isomorfos pues he puesto aquí un igual ¿no? este igual no significa que sean isomorfos porque aquí tenemos un sistema dinámico y aquí tenemos un proceso estocástico pero son isomorfos en el sentido de que este sistema es isomorfo al sistema dinámico canónico asociado ahí, ¿no? Entonces, estos generadores, que aquí en algunos casos tenemos la suerte de conocerlos, tienen la propiedad de que a, bueno, a nivel instrumental, para que os deis cuenta, que es lo maravilloso en los generadores? Pues una cosa maravillosa en los generadores es que existe una relación uno a uno entre las condiciones iniciales y las secuencias. De manera que si yo cojo... Una condición inicial que sea distinta a esta, la secuencia que genera es distinta. Cosa que en general, si cojo una partición distinta, puede ocurrir que condiciones iniciales distintas generen la misma. Luego no habría una relación uno a uno entre digamos, la dinámica y el proceso estocástico. ¿no? Si el sistema es generador, se da esa unicidad, es una relación uno a uno, de manera que, por así decirlo, a cada. vosotros me dais echáis una moneda y me decís la secuencia de ceros y unos, y yo os digo, eso lo genera mi palabra logística si cojo como condición inicial este punto, ¿no? Porque si vosotros me decís, que imaginaros, eh, tú haces, echas la moneda y me dices mira, he obtenido 0, 1, 0, 0, 1, 1 0, y etc., ¿no? Me das las infinitas cifras, y yo te digo, espérate un momento. 0. El punto está aquí a la izquierda. 1. El punto está en este cuarto. Cero dentro de este cuarto está en este octavo. Cero dentro de este octavo está aquí. Por cada dígito que tú me das, yo voy, voy, eh, voy acotando, voy acotando el punto. Y después de que tú me hayas dado infinitas, lo tengo, lo tengo perfectamente definido. Esa es la condición inicial. Y eso solo ocurre en el caso de que la partición sea generadora. ¿no? Bueno, y otra cosa que tengo aquí, pero de esto no vamos a hablar: la entropía de Shannon coincide con la entropía de Kolbomorov-Sinai del sistema dinámico. Bueno, entonces ya vamos ya con esto, pasamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Cin vamos, faltan 20 minutos, vamos bien. Todavía bueno, eh, medidas invariantes, eh, no sé si me imagino que como buenos estadísticos que sois os sonará el teorema de Birkhoff, Teorema de... cuando se dice que una medida invariante es ergódica, el calificativo de ergódico en sistemas dinámicos es fundamental, no sé si en procesos estocásticos lo es también, y, y el origen de todo esto viene también de la mecánica estadística eh, hay un famoso teorema de, de Boltzmann que fue uno de los padres junto con Gibbs de la mecánica estadística que lo que vino a decir es justamente, con otras palabras y no exactamente porque entonces todavía no estaba desarrollada de la medida pero con otras palabras lo que quiso decir es exactamente lo que tenemos aquí escrito en la fórmula esta, que en la versión moderna pues es el teorema ergódico de Birchhoff, que dice lo siguiente, imaginaros que tenemos una medida invariante ergódica, qué significa? pues que no se puede subdividir, no es, es, es, la propiedad está de minimia, minimalidad, es decir, yo tengo una medida ergódica y no la puedo subdividir en otras partes que a su vez sean invariantes, ¿no? pues si tiene esa propiedad es, es ergódica, se, hay muchas definiciones de ergodicidad ¿no? pero esa digamos es la más pues la más intuitiva bueno pues si tengo una medida invariante que sea ergódica y tengo lo que en física se llama un observable, tengo algo que me, una función continua que me asocia a cualquier estado un número real, pues resulta que si yo calculo la media la media en sentido probabilístico sobre el espacio de estados de ese observable coincide con la media en el sentido de media de promedio temporal, es decir, cojo un punto cualquiera en el espacio, bueno cualquiera para casi todos, ¿no? En donde for almost para casi todos es en el sentido de la medida esta, mu ¿no? entonces cojo un punto genérico, genero una órbita y calculo el promedio del observable sobre esa órbita ambos promedios, el promedio sobre el espacio y el promedio en el tiempo coinciden. Ese es el teorema de Birchhoff, que eso, repito, lo enunció Ludwig eh, Boltzmann, en el, el padre, el padre, uno de los padres de la mecánica estadística. Él lo enunció así y todavía pasaron algo así como 20-30 años a que finalmente Birchhoff consiguió probarlo matemáticamente. Bueno, eh, for almost esto, esto siempre es importante en teoría de sistemas dinámicos con medidas es siempre para puntos genéricos, condiciones iniciales genéricas en el sentido de la medida. Evidentemente siempre hay puntos, imaginaros el punto fijo, el cero en la parábola logística, que evidentemente si cojo x sub igual a cero, ahí no hay. Se refiere siempre a órbitas típicas genéricas en el sentido de la medida. Por ejemplo, pues no sé, el valor del exponente de Lapunov, si el, el, el atractor es el generador, pues tampoco depende del, del valor inicial. Bueno, ahora ya estamos en la recta final, vamos a ver ejemplos, ahora ya lo que viene es un poco más, más ligero, más a base de, de ejemplos para que veáis, porque no solo es importante saber eh, las cosas a nivel conceptual, sino también pues a nivel de ejemplos y prototipos y, en fin, cuando la gente habla, pues saber exactamente qué está hablando. Pues, evidentemente, uno de los paradigmas de, de toda la historia, esto, bueno, esto se refiere más, la verdad, a la teoría del caos, de todo esto de la palabra logística, estamos hablando de la década de los 80, cuando, eh, sobre todo, Feigenbaum estudió la dinámica de, de, este, de, estos, de esta familia y sobre todo para el caso de R igual a 4, el con, con rango completo, es cuando el dibujo, el diagrama este que hemos visto antes de bifurcaciones que es pues, también uno de los iconos de la teoría de la del caos. Bueno, pues esto de aquí, que es la parábola, la parábola logística o la función logística, el atractor, eso ya lo hemos dicho antes, es todo el espacio de estados. El exponente la Punov, que se puede calcular de esta manera, es el logaritmo de 2. Es caótico, la familia, está es la familia, la familia me refiero a que tiene la r, ¿dónde está la r? Esta es la r, ¿no? Esta, la, el parámetro como veis varía entre 0 y 4, pero vamos, realmente cosas interesantes solo ocurren a partir de r igual a, creo recordar, es 3. ¿no? Y, vamos a ver, eh, es caótico, acordaros que cuando hemos visto el diagrama de Feigenbaum, había una parte que era toda la parte de lo que se llama la duplicación del periodo y el caos empieza a partir del de punto de Feigenbaum, que es este de aquí, 3,569, etc. Eh, a partir de ahí también hay un número infinito de ventanas periódicas y luego aquí tenéis esto calculado mediante la fórmula general los exponentes de la para todo lo aquí tenéis la r esto es el intervalo paramétrico entre 3,5 y 4 que es más o menos la parte esta caótica cuando arranca cuando arranca el, eh, el caos y aquí tenéis a ver esto bueno supongo ahora no estoy seguro dónde saca el dibujo pero vamos el exponente de la es la parte de abajo y me da la impresión de que lo que hay arriba es, es una aproximación numérica ¿verdad? no recuerdo por qué puse, puse este dibujo la función tienda, la función tienda como veis es también muy muy sencilla no es continua así como la ventaja de la parábola logística y eso es, por lo cual se utiliza mucho es que es una función diferenciable en cambio la función tienda como veis tiene aquí un vértice con lo cual no es diferenciable si calculáis, pero tiene también sus ventajas eh, la ventaja fundamental es que la medida invariante es la medida de Lebesgue o sea, tal cual, ¿no? así como la parábola con el r igual a 4 era esta con la densidad esta tan rara pues aquí tenéis la medida de Lebesgue el exponente de Lapunov es logaritmo 2 igual que la parábola logística y lo cual, os digo ya, no es casualidad puesto que, lo vamos a decir enseguida, estas dos funciones son isomorfas en el sentido de sistemas dinámicos, lo cual garantiza automáticamente que la entropía y el, eh, el exponente de Lapunov sean iguales. Y luego esta también, esta también, como veis otra vez, el exponente de Lapunov máximo logaritmo de 2, en este caso la media invariante de Lebesgue y el hecho de que veáis repetido siempre logaritmo 2, logaritmo 2, no es casualidad, sino que lo que hay detrás es que eh, son todos equivalentes, isomorfos en el sentido de sistemas dinámicos. Pasamos, estamos en dimensión 2, estamos en el plano, otra vez eh, la transformación de non, el exponente de Lapunov es 0, 4, 19, etc., calculado numéricamente, disipativo, eh, contrae el factor de contracción cada vez que aplicáis f, eh, el área se contrae un factor CO3 Otra transformación muy famosa es la del panadero, el baker's map. Aquí nuevamente, como veis, L es igual a logarítmodo, no es casualidad, no es casualidad puesto que esto es isomorfo a el, a ver si os lo digo bien, esto es isomorfo al al, al shift, bueno es una transformación shift que es inversible. Vale. Eh, bueno, eh, la transformación del gato, esta, esta es divertida <risa> bueno, no se puesto, así. Ah, yo digo no se he puesto la bueno, esto tiene, como veis, eh, esta es la definición analítica está definida sobre, módulo, sobre el, eh, el toro ¿no? cuando veis módulo 1, eh, esto es un toro ¿vale? pero aquí he puesto, esto está sacado de internet, esta es una definición gráfica entonces, ¿qué, qué es lo que se hace? se hace lo siguiente, se coge, aquí tenéis el, el espacio-estados es 0,1, 0,1 se alarga a lo largo de la diagonal principal, aquí tenéis el primer paso y al pobre gato como veis ya lo hemos... y luego se hace aquí, se, se trocea, ¿no? se trocea al pobre gato en una, dos, tres partes, ¿no? o sea que lo hemos estirado a lo largo de la diagonal principal Hemos cogido el cuchillo y, ¡tac, tac, tac, lo hemos... y ahora cogemos esta parte de aquí, nos la llevamos aquí. ¿no? Esta parte de aquí, nos la llevamos aquí. Y esta parte de aquí, nos la llevamos ahí. Y lo que le pasa al pobre gato es eso de ahí. O sea, es eso, ¿no? esa es la... Esta se llama así CanMap precisamente porque el inventor, que es un matemático ruso muy famoso, el Arnold, cuando publicó, por lo que yo sé, utilizó justamente la... bueno, no una foto, sino que él dibujó un gato dibujó un gato a mano para explicar cómo, cómo se transforma. esto es una, como veis, una imagen gráfica de... porque si no, claro, la definición no dice absolutamente nada pero si lo veis así, pues la verdad es que está bien. Está bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que eh, yo que tiene... muy gracioso, ¿no? Cogéis a, otra vez tenemos ahí al gatito, ¿no? <risa> Le aplicamos una vez, ya, aquí ya lo hemos cuarteado al pobre. 3, 132, bueno, ya cuando vamos por 132, ya del gato eh, no quedan ni los átomos, ya los quarks, ya a nivel de quark ya los hemos triturado. 155, va, es pobre gato ya, ¿qué habrá sido de él? Sido? <risa> de, rep de repente, cuando... Y te dais 300 veces, el gato resucita. Esto es un buen ejemplo, justamente, de lo que decía hace un momento. Y es que en sistemas dinámicos, cuando se hace una afirmación, es siempre en el sentido de la medida. Es decir, cuando yo digo que, por ejemplo, la, la transformación del gato es caótica, me estoy refiriendo a que, para una condición inicial, en el sentido típico, en el sentido de la medida, eh, las... Las órbitas son caóticas, es decir, son aperiódicas. Existe eh, sensibilidad las condiciones iniciales, etcétera, etcétera, etcétera, Pero puede haber un conjunto de medida nula y la medida invariante aquí es la de Lebesgue. Una medida, un conjunto de invariante nula, eh, perdón, un conjunto de medida invariante nula para el cual pues eh, no sea la dinámica caótica. Bueno, pues da la casualidad de que para la transformación del gato todos los puntos con coordenadas racionales son periódicos. Y da la casualidad lo que hablamos antes. Las computadoras calculan con números racionales. Luego solo es una cuestión de elegir. Yo supongo, no sé cómo han hecho esto, pero es evidente que la gente que ha hecho esto ha cogido los píxeles. Eh, no Habrán cogido a lo mejor puntos racionales o lo que sea. Se han calculado. De manera que cuando hago 300 iteraciones, por pues la mayoría de esos puntos coinciden, habrán cogido un múltiplo de la periodicidad, del periodo de todos los píxeles. De manera que cuando, o casualidad, cuando itero 300 veces, todas las o la mayoría de condiciones iniciales se han reseteado y están juntamente en el punto inicial. Con lo cual, a pesar de que eh, la transformación es efectivamente caótica, Aquí veis que si uno no supiera nada de teoría y fuera solo una pita teclas calculando con ordenadores, pues llegaría a la conclusión de que la transformación del de gato es periódica. No lo es. Y bueno, eso también es un tema que traería mucho debate. El, el, bueno, mucho debate, quiero decir. Haría falta tiempo el, el explicar, por ejemplo, con el diagrama de Feigenbaum. Eh, realmente lo que se ve y lo que no se ve, eh, como el hecho de calcular órbitas caóticas mediante ordenadores primero que cometen errores de redondeo y segundo que estamos calculando órbitas finitas como lo que estamos viendo realmente no es lo que deberíamos ver, lo que debemos ver a veces, a veces lo que vemos es muy parecido a lo que debemos ver pero otras veces lo que vemos es completamente distinto por ejemplo, eh, en el, la ventana que os he visto, bueno, ahora, ahora lo cuento otra vez, ahora veremos otra vez el diagrama de Feigenbaum, la famosa ventana de periodo 3, donde si ves el resultado numérico, ves solo tres órbitas. Dices, esto es un ciclo de periodo 3. Sin embargo, hay un teorema, el teorema de Sarkovsky, que te dice que si hay periodo 3, necesariamente hay puntos periódicos de cualquier periodo, eso lo dice el teorema. Luego Sabemos que en esa ventana hay periodo 3 y periodos del periodo que quieras. ¿Qué pasa? Que no se ven. No se ven ¿por qué? porque no son estables. Numéricamente, cuando tú haces un cálculo numérico, solo ves los órbitas que son estables. Si la órbita es inestable, no la ves. O sea que ojo, ojo con las simulaciones numéricas, sobre todo con órbitas caóticas, porque lo que ves y la realidad muchas veces no tiene absolutamente nada, pero nada que ver. Bueno, el, el, el flujo de Lorentz... Ya, ya lo hemos visto antes el flujo de Rossler esto es otro ejemplo de un sistema como veis en tiempo continuo este también es muy famoso es muy famoso porque el bueno famoso eh, en aplicaciones sobre todo porque el de Lorenz es de orden 3 acordado son tres ecuaciones mientras que es es también es de orden Pero es más sencillo es más sencillo creo que el de Quiero recordar que el de Lorenz creo que tiene dos términos no lineales y este tiene un término no lineal. Este es más sencillo todavía que el de Lorenz. Y sin embargo, sin embargo, tiene también un atractor caótico. Bueno, estamos ya tocando. A, vamos a acabar ya la presentación. Aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos. Pues aquí os voy a mencionar cuatro, las cuatro posiblemente más, más familiares y más, más sencillas. Una es lo que se llama la teoría no lineal de series temporales, existe una que es la lineal, que es la estadística de toda la vida. Bueno, pues existe toda una teoría en torno a lo que es la dinámica, eh, sistemas dinámicos, que es no lineal. ¿Cuál es la hipótesis? Pues la hipótesis es que, a pesar de las apariencias, hay un mecanismo determinista detrás de la señal. Así como en la teoría lineal, en estadística, se parte sencillamente el hecho de que hay un proceso estocástico. O sea, se trabaja a nivel fenomenológico, aquí se trabaja de una manera distinta. Eh, se parte de la hipótesis de que el, la señal es determinista, solo que parece... Eh, parece ¿Estocástica? ¿Por qué? Porque, eh, bueno, no sé si os he convencido, pero la dinámica caótica, lo poco que hemos visto, simula muy bien, simula muy bien, eh, bueno, de hecho hemos visto la, la interconexión entre sistemas dinámicos y procesos estocásticos, simula muy bien el ruido, ruido aleatorio. De manera que, bueno, si cogéis, si cogéis una manera de generar numéricamente ruido, ruido del color que queráis, es precisamente cogiendo aplicaciones eh, caóticas que son aplicaciones deterministas luego es muy difícil a nivel fenomenológico es muy difícil saber si una señal determinista ruidosa que tenga ruido en el sentido de que bueno si, si se produce la señal la está produciendo un circuito electrónico pues el, del hecho de que ese circuito pues, está caliente el condensador no sé lo que le pasa la corriente no sé llama pues claro siempre hay un ruido de fondo ¿no? entonces eh, históricamente, la gente que trabajaba, eh, con. sobre todo físicos experimentales que trabajan con sistemas complejos, eh, le hace circuitos electrónicos, le hace fenómenos de eh, física del láser, cavitación, cavitación, estudio de burbujas, formación de burbujas en, en fluidos, etcétera, etcétera. Pues esta gente eh, venía observando que efectivamente, eh, dependiendo del régimen de los parámetros de las condiciones de observación pues el fenómeno era perfectamente predecible y ordenado o era aleatorio, aleatorio se decía ruido, hasta que llegó la teoría del caos y entonces se vieron que ese ruido sencillamente correspondía a regímenes de, de caos donde la dinámica era caótica, pero la señal seguía siendo determinista, bueno todo esto es lo que engendra la dinámica el estudio no lineal de series temporales, luego tenemos teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales que es prácticamente el estudio de sistemas en tiempo continuo, lo que pasa es que digamos que las, los focos es distinto, aquí, en teoría de ecuaciones diferenciales el foco es más en sistemas de existencia y unicidad de cosas de este tipo mientras que aquí es más el, el estudio de eh, dinámicas eh, asintóticas, atractores, cosas de estas. ¿no? Mecánica Celeste, esto es curioso porque eh, se ha visto que el estudio, la aplicación de teoría del caos y ciertos conceptos como son los de variedades eh, invariantes, variedades eh, estables, inestables, etcétera, utilizando esto, se pueden diseñar órbitas para satélites y cohetes, etcétera, que son mucho más, eh, sobre todo, ahorran mucho. Se llega, bueno quizá no se llegan antes pero que ahora mucha más energía que las órbitas tradicionales entonces la NASA por ejemplo ha estado utilizando eh, métodos de sistemas dinámicos precisamente para diseñar órbitas en casos de que eh, por ejemplo no había combustible suficiente para alcanzar cierto objetivo en misiones de estas donde a lo mejor no es prioritario llegar antes pero sí que es prioritario eh, hay, hay lo que se llama pues, un presupuesto de de energía, entonces tú no puedes disponer de toda la energía que te gustaría disponer, entonces tienes que ahorrar de cualquier manera y aplicando métodos de sistemas dinámicos de teoría al cabo se pueden diseñar órbitas. Y luego estudios de fenómenos no lineales, existencia y coexistencia de tractores, bifurcaciones, intermitencias. bifurcaciones, ¿Qué son bifurcaciones? Que es quizá aquí el concepto más, más importante. Pues eh, una bifurcación, aquí tenemos otra vez el diagrama de Feigenbaum. Entonces una bifurcación, ¿Qué se llama una bifurcación? Pues en, en dinámica no lineal puede ocurrir que uno esté en, en un punto del espacio paramétrico de forma que si se mueve un poquito en una dirección o si se mueve un poquito en otra dirección la dinámica es completamente distinta imaginaos que estamos justo aquí en esta bifurcación donde se pasa de periodo 1 a periodo 2 en el momento en que me muevo infinitesimalmente a la derecha la dinámica cambia paso de tener un único atractor a tener un atractor con cíclico. ¿no? Bueno, esto, es típico, esto es típico de la dinámica no lineal. El hecho de cambiar un parámetro en un sistema infinitesimamente, en un sistema no lineal, si estás en un punto crítico, en la bifurcación, puede significar que la dinámica sea completamente distinta, que sea ordenada, que sea regular, o que sea caótica, que sea. Y luego lo que os decía aquí es decir, a, a propósito de las simulaciones numéricas, etcétera, etcétera. Es decir, esto está calculado numéricamente. Entonces cualquiera que vea esto dirá 1, 2, 3. En esta ventana tengo periodo 3. Falso. En el periodo tienes todos los periodos que te da la gana, eso te lo dice un teorema, te lo dice el teorema de Sarkovsky. Pero hay otro teorema que te dice que la familia logística solo tiene eh, una... una órbita periódica estable, que es justo la del periodo 3. Todas las demás son inestables, por lo tanto todas las demás no se ven. Están ahí, pero numéricamente no se ven. Luego, ojo, ojo con el tema de las simulaciones numéricas. Y luego ya, eh, ¿en qué se investiga actualmente en la teoría de sistemas dinámicos? Bueno, pues se presentan en cuatro muy generales y que son las cuatro muy, la verdad es que muy complicadas las cuatro. La primera. De complejidad, la teoría de complejidad, por así decirlo, ha desbancado a la teoría del caos. Así como hace, yo que sé, hace 10, 20 años, la teoría del caos estaba pues, de moda y todo el mundo hablaba de, Pues ahora ya está, digamos, de capa caída en el sentido de que toda la cosa, los resultados interesantes, los sistemas interesantes, pues ya los han rascado tan rascaditos que ya no hay, hay poco, ya poco que hacer. ¿no? Entonces ya lo siguiente es la teoría de complejidad, eso es lo que ahora está más, más en boga es mucho más general, se utilizan procedimientos más generales pero básicamente también se trataría de cuantificar de forma más genérica, en este caso se utilizan pues, eh, sistemas más generales todavía que los que hemos utilizado como son los que se llaman sistemas topológicos o continuos y también propiedades más generales como son las entropías, entropías eh, topológicas, etcétera, etcétera con la idea de, de alguna manera, pues, eh, estudiar también lo que se denomina complejidad eh, si hablamos de caos siempre hablamos de probabilidades, es decir, cuando veáis la palabra caos la palabra caos se refiere siempre a sistemas con medidas invariantes eh, o sea, con una medida invariante ahora, en el caso de que no tengamos medidas invariantes, es decir, no tengamos el concepto de probabilidad para entendernos pues necesitamos herramientas más generales, ¿no? entonces ya no podemos hablar de caos sino que lo que hablamos es de complejidad. Pero la idea básicamente es lo mismo, que hay dinámicas más complejas, más complicadas y otras menos. Lo que pasa es que no podemos, si no tenemos probabilidad, pues no podemos utilizar, eh, no sé, la, la entropía, la.. Eh, te, eh, el exponente de la off también dependen de, las, de, la, de la medida de invariante. Dinámicas en redes. Bueno, esto es ya el no a más. Esto si hay algún tema caliente ahora mismo en matemáticas son cualquier cosa que le cuelgues la etiqueta network red eso es, el no va más <risa> ya, ya puede ser lo que sea pero tú ponle network y verás como bueno pues, pues por supuesto dinámicas no, no podía fallar en la lista no bueno esto sí que es un tema difícil técnicamente muy complicado y, y la gente pues ahora está después ya de que han pasado sobre los sistemas autónomos, que son los que hemos visto eran todos autónomos, pues ahora ya se están considerando sistemas no autónomos, es decir, que dependen explícitamente del tiempo. Hay sistemas que son no autónomos, que tienen interés, por ejemplo, en teoría de control donde en lugar de un sistema dinámico tenemos dos sistemas y entonces el sistema va evolucionando vamos eh, cambiando de uno a otro. ¿no? De esa manera, eso es imaginaos en teoría de control donde queremos obtener, optimizar alguna función objetivo y las dinámicas tenemos que elegir entre esta o esta dinámica, entonces vamos a ir siempre a ir cogiendo una u otra con, eh, a fin de que la dinámica sea, la evolución sea la que queramos y luego esto es un, te, esto es un campo clásico de toda la vida, también técnicamente muy difícil, es el de la clasificación o equi, o de dinámicas equivalentes por ejemplo pues ahí, est en esta en este punto entraría todo lo que es el estudio de entropías. Entropías hay muchas y que se están utilizando no solo desde el punto de vista teórico de clasificación, sino desde el punto de vista práctico para caracterizar distintas dinámicas. Por ejemplo, en, en teoría no lineal de series temporales, cuando estamos observando, imaginaos que estamos observando una serie biomédica. Tenemos un paciente que a lo mejor es epiléptico. ¿no? Entonces, eh, si vosotros veis un encefalograma de un paciente epiléptico antes del de ataque epiléptico, durante y después, lo veis con los ojos y no veis ninguna diferencia. ¿Veis? Es todo ruido. Ahora bien, vosotros calculáis, por ejemplo, la entropía. Hay muchas entropías, entropía de Shannon, podéis calcular entropía de permutación, hay toda una, una variedad de entropías. Algunas son más sencillas de calcular, convergen con más rapidez y se pueden calcular en tiempo en tiempo real y que no necesitan saber el rango de valores, etcétera, etcétera y resulta que os dais cuenta de que, por ejemplo, durante el ataque epiléptico, incluso antes del ataque epiléptico la, la complejidad, es decir, la entropía, cae. cae. O sea que una cosa que, por ejemplo, no veis con los ojos el análisis de cierto tipo de invariantes de invariantes o de eh, lo que se llaman marcadores, biomarcadores os está diciendo que la complejidad de la señal cerebral está cayendo, está pasando algo. Incluso eh, eso ocurre segundos antes de que, de que se produzca el ataque epiléptico, lo cual abre las puertas a que se pueda de alguna manera prevenir o, o contraatacar de alguna manera. Y eso se puede conseguir con este tipo de invariantes. ¿no? O sea que como veis eh, las posibilidades son, son amplias, y creo que ya con eso, bueno, aquí algunas referencias por si alguien tiene interés eh, El libro de Ott es de Caos, este es un libro, el Paigen, este tiene unos dibujos fabulosos este posiblemente sea uno de los libros más vendidos de la historia, de, por lo menos del Caos seguro